Buongiorno! da Pablo, el giorno de hoy Todo el desde la natura, el desde de un parco Qué cosa para hoy? Voy a hacer un entrenamiento, unos ejercicios Para las personas que están iniciando a hacer actividad física O que van a comenzar a hacer actividad física como física Cualcuno me ha dicho Pablo, si son estos ejercicios muy difíciles Son una persona muy avanzada Ahora voy a hacer este va bien, para ti que está iniciando, Per uomini anche perdona, perdona, anche para Mira, Mi comando. Ahora, lo importante, primero de iniciar cualquier actividad física importante, actitud, actitud, una buena motivación motivación. motivaciones, estarán en momentos de dificultad, pero piano, piano, vamos a reajustar nuestros objetivos a mejorar. Mira, comando, importante usar una atresatura adecuada uno escarpes adecuado para para la actividad física eh, mangiare cual cosa ligera prima de para la actividad física no no para actividad física con la pancha eh, vuota y lo importante lo importante al menos para los tres vueltas a semana mira comando mira comando ok adesso, de eso prima yo veo un poquito de, de agua tú puedes ver agua o cualquier otra pregunta que tú voy oh, no necesariamente porque lo no so que okay son personas y el agua no le piace <risas> y ahora después de ver un líquido no lo so colorado lo importante es ver cualquier cosa yo veo, yo veo un poquito de agua ah, buena, buena buena buena buena perfecto perfecto a eso. vamos a echar con un con un, siempre la movilidad articular vamos a hacer para este, vale ,á ,á. me y un poquito ¿vale? perfecto perfecto guarda pues guarda. inicio inicio guarda muevo muevo muevo así prendo y dispongo mis articulaciones para que prendan el, la actividad física el ejercicio cambio gira vamos a girar esto, gira gira qua. Giro, gira avante en dietro su en yu su en yu cambio nuevamente adesso, cambio de gamba su e giù, su e giù, giro, giro, giro, giro, giro. Ok, perfetto. Me piego, me piego. Ah! ah, ah. Sono un po' come un po' come ossidato, un po' <ride> contratto però. Piano piano, importante, quando si inizia è così, è così si sente tutto. Ah, che fa male la schiena, il ginocchio però. Piano piano, costanza, costanza. Mo un po' le braccia, le braccia, le braccia, incrocia. Fai questo così. Ta ta ta. Ta, ta. Movimiento del bacino torno indietro, e tra, tra, tra, tra, tra. Ah. ok, perfecto. ahora voy a arribar con las dos manos a un solo pie. Vale, lentamente, lentamente, fino donde tú riesgas a arribar. Cambio, cambio, cambio, cambio. perfecto, ahora, pie junto, pie junto, Oiga, yo aquí italiano, español, hago la combinaciones. y guardate que tú, eh, guardes el ejercicio como se si puede guarda, directo, directo, directo, lentamente, lentamente, echando, lentamente. echando, fino donde tu riesca. si tú arriba aquí, rimane aquí, si tu arriba fino en fondo, rimane en fondo, ok, perfecto, perfecto, perfecto. ahora, encrocho, encrocho, e lentamente scendo, guarda. Perfetto, cambio. Molto bene, molto bene. Adesso, cosa dobbiamo fare? Oiga, sono un po' contratto. Voglio portare il talone fino al gluteo. Oiga, a mi me, a me falta fare un po' di stretch. la prossima lezione voglio fare yoga. Ok. Si no hay equilibrio, puede meter la mano al muro, a la sedia, <risa> cambio, cambio, cambio, cambio, ok, perfecto, perfecto, nuevamente, nuevamente, sí, sí, sí, sí. sí, sí. ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad, de, de movimiento para la gamba, para los brazos, vamos a hacer una lesión total body, de tuto un poquito para el cuerpo, pues sí, Iniciamos nuestra aventura de hacer actividad física con PhysiMax, Desde lo mínimo a lo máximo Mira el comando, mira el comando, ok Guarda, guarda adesso eso Un poquito de, de corta, corta en el, en el posto, guarda, corta, corta En punta de pie, en punta, punta, punta de pie Sí, sí, sí Ayúdate con las manos ayúdate con le manes no se enferma no se enferma así me piace activo activo activo desde la casa guarda allá el así me piace los grandes trasguardo, si vuelven un poder sacrificio aunque voluntad ok vamos a iniciar guarda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1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 Corsa en el posto, corsa, corsa, corsa en el posto. Adesso vamos a dar un, una palmada, un aplauso, Soto de la gamba. Vamos a hacer esto, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,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 20, 20, 20, perfetto, perfetto, adesso, adesso è utile anche le braccio le braccia si vuole un po' di, di movimento, le braccio vamos a fare questo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Continua la corsa, continua, continua la corsa, continua, continúa, haz voy a hacer 20 saltos, 20 saltos, más conocido como el jumping ya. o el salto del payaso, como tú lo puedes llamar, ok, vamos a iniciar, vamos a hacer 20, ok, 20, no te me estanques, no te me estanques porque tú soy carico, el primo giorno, no se mola più, ok, 20, 20, 20, si va, si va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continúa el movimiento, tú guardas. Deberías hacer una pausa activa. Tú a casa, te mueves con él. Ahora, ¿qué cosas fachamos? ¿Qué cosa fachamos? Atención, guarda. Esto se va complicando piano piano. Adesso, mano contraria va a tocar pie contrario. Guardate, guardate. Così. Grande, grande, grande. Guarda. Uno, dos, excedo. Uno, dos. De nuevo, cambio de brazo. Cambio de brazo. Uno, dos, excedo. Dos vueltas. Uno, dos. Perfecto. Vamos a parar voy a 10, 10 veces, ok, inicio, inicio, inicio, guarda, inicio, inicio, va, 1, 2, 2, 1, 2, que el inocchio no supere la punta del pie, cambio de brazo, el segundo, 1, 2, escendo, 1, 2, cambio de brazo, 1, 2, 1, 2, 3, cambio de brazo, 1, 2, 100, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, cambio, 1, 2, scendo, 1, 2, cambio, 1, 2, scendo, 1, 2, va ultimo 1, 2, scendo, 1, 2, perfetto, Cosa cosa? la casa lo 1, fare 1, repetición yo hoy hago el bravo tú que estás iniciando vamos a hacer algo muy fácil fácil ahora qué cosa hago guarda guarda vamos a hacer squat guarda vamos a remaner vamos a contar 30 30 40 segundos va Echendo. lentamente esquina de rita vamos a pararme aquí así brazo adelante voy a contar 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 30, va a fare 20 per te, 20, 20, sono bravo 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 perfetto, te regalo 10 però ti stacca stanca di tiro, 10 10, ok, 10, de Di nuevo, voy a cambiar de ejercicio, voy a hacer fare... a fondo, pero isometrico, guarda, va, estamos siempre con esto, va, rostro avanti, 10, 1, 2, giro giro giro giro, va, altro uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci perfetto, perfetto, un po' in piedi così, ah, si, ok, ok, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto esto lo vamos a repetir de dos vueltas. Dos vueltas lo vamos a repetir. Adesso, vamos a utilizar un poco los brazos, los brazos, y si los brazos. Les recuerdo, yo hoy no hago ningún peso. Pero con este ejercicio, si tú estás yo avanti, le puedes rayunir un poco de peso. Guarda, guarda. Diez días, la esa misura de la espalda. Vamos a abrir el brazo, vamos a abrir el brazo. Vamos a fare esto. Tú contra el brazo, contra el, guarda, contrario. Vamos a fare esto. Uno. 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, così, in questa posizione, altro 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Adesso, guarda, vale, espala de nuevo. Vamos a fare 20, 20. diez, va, si va, si va. Uno, due, sente, cuatro, cinque, seis, en 10, con 20, pero a eso vamos a hacer una modifica, guarda, vuestra postura, guarda. Ahora vamos a, ver, a ver este ok? 1, 2, lentamente, 3, 4, 5, con 3 de tu abdomen, 6, 7, 8, 9, 10. Estos ejercicios se pueden hacer con un, como he dicho prima, con un, con un, Manubre, cualquier cosa de peso, nueve botellas de agua, podemos prender la casa, cualquier cosa que sea pesante, o si le ayunamos un poco de resistencia. Ok, ahora vamos a siempre con los brazos, vamos a hacer 20, vamos a elaborar un poco el guarda, guarda la postura, esquina directa, guarda, esquina directa, espalda, espalda directa, guarda de frente, vamos a hacer cuesta: 1, 2, 3, 4, 5,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 <risa> ah, 60 se un poquito, ¿no? Guarda, <risa> seguimos siempre con el brazo. Vamos a parar el guarda. Como si hagamos una pirámide y sopla. Vamos a parar el Toca, toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, <risa> perfecto, perfecto, no bueno, se ferma, igual. si en casa no hay un espacio così grande, podemos hacer eh, un poquito de corta, avanti y torno en punta de piedi, yo cual, como suono el parque un poquito más espacio cuida lo que vamos a hacer, vamos a hacer, Mando veloce, veloce, veloce. Ta ta, ta, ta ta En punta, punta, punta, punta, punta. Ta, ta, ta, ta, ta. De nuevo. <risa> en punta. de <risa> nuevo la corceta la corseta. Toco, toco. Punta. <risa> de nuevo. Ta ta, ta, ta. Ta, ta, ta ta Último, último. Último. Ta. Ok, perfecto Perfecto. Estamos elaborando hoy. Te un poco. Tute un poco po el corte. Adelante. tapeto. el tapete. Voy a hacer tres ejercicios en el tapete. Bueno, qué es el que pasamos, Pablo. Vamos a hacer un poquito de plan, plan. Vamos a iniciar el corte. cuadra, Postura. Dirinto, divinto voy a contar el 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y 10. 10 pero vamos a hacer una modifica aguanta otro 10 4 de pronto 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, y 10, perfecto, perfecto, perfecto, ¿cuándo se vuelan más? ok, continuamos, eh, continuamos, continuamos, vamos a hacer un poco de, de movimiento con los braccio, los brazos, brazos. si tú no hay fuerza, eh, a ver, haz puesto, guarda, siempre en ginocchio, guata, lentamente, lentamente, vamos a hacer, vamos a hacer 10, 1, 2, 3, 4. 5 6. Uomini, uomini che stanno iniziando possono fare 10 normali. Ok, le dono. le donne, le donne, le donne, le donne, guarda. Piano, lentamente. 3 in più. Ok, perfetto. Cambio, cambio. Vamos a lavorare un pochino là. la gamba, la gamba. Guarda esto, guarda. Mano indietro, guarda de fronte, Punta de pie de verso de mí. Lentamente, guarda. Fuertemente, va. Vamos a hacer 10, 10, 10. 1, 2, que no toca terra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, y ahora giro, guarda con los giros, giro, giro. Igualmente, otra 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Importante, una buena postura, una buena postura, buena postura. Cierto que al principio se diventa un poco difícil de corriger y todo esto se válido, pero piano piano que tú fues haciendo el ejercicio, vas mejorando. Todo si vuelve un proceso. Te recuerdo, te regala niente, hay que sufrir un poquito. Ok, cambio, cambio de gamba, cambio, cambio de gamba. Okay, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Giro, giro, giro, basto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 60, 70, no? Ok. Adesso vamos a fare anche un pochino de abdomen, abdomen, abdomen. Mira comando. Vale la postura, guarda. Para un abdomen. siempre en el materazo. Guardo un punto piso, las dos manos sotto el gluteo, glute. Lentamente, vamos a hacer esto. Uno, fino cuatro. Dos, diez. Tres, cuatro. Cinco, gamba tesa. Seis, siete. Ocho, nueve. El diez. Una piccola pausa. Adesso, adesso. ¿Qué cosa pasa? Guarda, alz el pie, alz el Voy a tocar el cuadricito, igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. Adesso que continuo, ¿eh? vamos a hacer un poquito de lumbar, lumbar, lumbar, la parte posterior de nuestra, de nuestra, de nuestra, de esquina, de nuestra esquina, Lo importante es, cercar el equilibrio, guarda, guarda, para las personas que no, ah, no la forzan, cola, pueden parar, uno, aquí cueste un método, para las gente que no la fuerza en el brazo, guarda, Tras. cinco, dos, tres, cuatro, cinco, adiós, vamos a hacer nuestra lumbar, lumbares, pie de aterra, pie de aterra, vamos a levantar el tronco, la parte superior, vamos a hacer el puesto, 10 y vuelta, va, lentamente, come, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10, 10, 10, ok, perfecto, perfecto vamos a hacer fare... qué cosa hacemos te repito, esto el gimnasio lo podemos hacer dos vueltas dos veces. por el día de hoy eh, habíamos finalizado por el día de hoy no quiero portar a ninguno así que piano piano ogni volta che lo fai le prende più amore più voglia de fare actividad física. Les recuerdo, debemos estar siempre en forma no solamente per le prova costume mira comando mira cobalda. ok vamos a hacer un poquito de ¡Stretching! Si sí, vuole, stretch, Si sí, vuole, ¡stretching! Porque si no, andiamos a la casa un poco a un trato, así como robocó, y no va bien. Vamos a hacer el stretching en el materazo guarda. el, en el materazo, guarda! Vamos a abrir el pie, así lo a perno que podíamos que podamos. Vamos a encender, lo ideal es 20 secondi segundos a ogni movimiento que yo faccio. Yo lo faccio 10, y si tú a casa lo fai 20. Yo creo que no tento, pero guarda. Lentamente, lentamente, descende fino a lo que tú viescas. Lentamente, inhala, exhala, y lentamente, extiende. Adesso, cambio. Perfecto. Dos pies de avanti, dos pies de avanti, lentamente. No te preocupes si el primo giorno es así. Los otros giornos serán molto meglio. Perfecto, cambio. Con las dos manos siempre un solo pie. Perfecto, cambio, como les he dicho prima, tu acaso lo fai con view, con più tempo que estos ejércitos Descresa Perfecto, haz eso Si hay un pie avante. Con el gomito le doy una fuerza y guardo la parte contraria Piano piano, el músculo va chedendo Ok, cambio ok perfecto, Ahora, tipo mariposa, tipo farfalla, guarda, ah, para la aductor, guarda, puesto avanti, pecho avanti y lentamente voy abriendo, guarda, yo debo hacer un poco de stretching, guarda, sono rígido, piano piano voy cediendo, y tú guárdate los videos que he hecho prima, vedo que vado piju, ok perfecto, 20 segundos, me trajo con las dos manos, guarda prendo qua la porta al pecho, guarda ahí al pecho perfecto, cambio con la extensa mano, prendo la punta del pie y guarda lentamente, lentamente Vado. fino lo que yo riesca, guarda si tú arriba acá va bien, si tú arriba acá, perfecto, lo importante es fino de tu riesca El... la vida es con tu espeso ok cambio Perfetto. con le due con le due ok adesso per ultimo sempre in ginocchio postura di de, de rilanciamento guarda avanti nuovamente guarda metto il gluteo giù guarda ah, indietro di nuovo Va, indietro. Adiós, un brazo adelante y el otro de fianco, guarda. Uno para presión adelante y el otro de lado, guarda. Uno tira adelante, adelante y el otro al lado. Ok, cambio. Perfecto. Un poquito de el brazo. Por el día de hoy ya hemos finalizado gracias por guardar encuestes, entrenamiento y ejercicios para principiantes con fisic más les recuerdo si ancora no te has inscrito inscríbete a eso de cuora pablo vaya ok para iniciar va a haber puesto para iniciar eh. piano piano